mis abuelos eran ferroviarios, sí. pertenecían al servicio de villas y obras uh -huh. y padre a explotación, fue jefe de estación. Uh -huh. ¿Eh? Estalló la guerra, yo quería ser ferroviario pero quería ser delineante, uh -huh. tengo trabajos de, de delineación. Uh -huh. Al terminar la guerra, Quería colocarme, me licencié rápidamente y quería colocarme. ¿Dónde me iba a colocar? El ferrocarril el que había vivido, como casi todos los hijos de ferroviarios ¿verdad? Pero vamos, la ciudad de Valladolid necesita, necesita sí, sí, un sí, lugar sí. adecuado donde por la importancia ferroviaria que ha tenido para dar a conocer sí, sí. todo eso que ha desaparecido, normalmente ha desaparecido, pues se necesitan documentos o fotografías. Eh, que, que, que, que, que bien, bien, bien cuidadas sí, sí, sí. Que se expongan y lo coloca la gente. Hacer una cosa interesante, eh, que sea de revelancia, que pueda ser uh, visitada sí. y, y recordar, uh -huh. porque claro, vosotros y, y los que vengan después, claro. eso no. Si no hay eso, no, no se acuerda de cada vez. Claro.